Hoy entrevistamos al señor Víctor Corche, que lleva aquí mucho tiempo afincado en Marbella, amante de Marbella, de los vehículos eh, también, que es un gran conocido. Y bueno, ve, las mira, esos es coches bonitos, ha vendido mucha mucha gente importantísima. De hecho, ha salido su reportaje en muchas revistas y también en revistas de actualidad. En estos momentos incluso nos muestra su última presencia ha visto el coche con los vehículos y mucha de su historia eh, esta podríamos eh, si hay que ponerle un título eh, a este reportaje podríamos eh, precisamente titularlo desde San Francisco a Marbella porque en toda esa trayectoria sí. ha vivido tanto tanto tanto tanto que realmente tiene que contarnos muchas cosas había para muchos programas vamos a ir resumiendo toda su vida todas sus etapas y también vamos a ver los proyectos que tiene Víctor en estos momentos. Bueno, buenos días, señor Víctor, desde aquí, buenos desde días. este enclave tan maravilloso, aquí en, en Alvis, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha vivido la pandemia? ¿Y cómo surge de todo eso, Víctor? Muy bien, eh, pues nos ha pillado en sorpresa, uh -huh. porque he, he, me he tenido que encerrar en casa dos, dos meses y medio, y, y hemos sufrido un poco todo, como todo mundo. Pero ahora parece que ya hemos salido desde el día 21 y espero que, que todo Marbella y toda la costa se anime más, pues vengan los turistas, porque esto es lo más importante para todos, para ti, para mí, para todos eh, que vivimos de la costa de esto. Yo que aprecio mucho Marbella, para mí Marbella no me voy de aquí, Nunca. Entonces, eh, llevo 52 años. Tú me conoces de muchas entrevistas y, y espero que todo el mundo aquí, eh, poco a poco, vamos a salir de esta... Bueno, y, que va a ser y además reforzado, visto, porque ya veo sí. que tiene este, muchos proyectos para el futuro que mm. lo vamos a dejar para luego porque yo quiero primero hacer una introducción de cómo ha sido toda su vida, hacemos como un sí. resumen eh, también de su vida porque mucha gente lo conoce, eh, mm. bueno, ha vendido este coche de las primeras firmas de Bertin, de, bueno, coches increíbles Materazzi, y a gente Ferrari. es que eso, un coche de esta categoría es eh, siempre define a un, a un hombre o una mujer de poder. ¿Eh? No sé, es como una, ¿no? es una persona con un coche de esto y tú dices, uuuh, esto es un poderoso, ¿no? <risa> Es así, ¿no? Pero bueno, desde que se si vino usted de San Francisco, que notaba usted Marbella que habría cuatro casas, ¿no? ¿Cómo era esa esa etapa? ¿Cómo encontró todo hasta verlo como está ahora, no? Todo pues yo, Marbella, la Costa del Sol. Pues yo nací en Guatemala en el año 48, y después me marché a los nueve años a San Francisco, donde mis padres me, me enviaron para estudiar. Y estuve en San Francisco cinco años y de, de San Francisco nos fuimos a Filadelfia y ahí terminé mi estudio y en el año 71 me ofrecieron ser americano o me voy a Vietnam. Y yo les dije, señor, le dije yo ni, ni loco, me voy a ser eh, americano, yo me voy a Marbella, le digo, porque mis padres han comprado un chalet en Río Real. ...cerca de los Monteros, y ahí están retirados, en el año 65... En esa época no había prácticamente nada, o no. sea, eh, imagínate ese año. Llegamos a Marbella en el año 65, y lo primero que hice yo... ...irme a la playa a bañar en noviembre, ¿eh? y estaba fantástico. Después eh, mis padres compraron unos coches, dos coches, subimos un día a, ro a Ronda y aquello era, en, en la diferencia de 46 kilómetros algo, un frío tremendo, eh, llegando a Ronda, y me acuerdo mi madre que dijo, Víctor, hay que comprar chaquetas que nos morimos de frío. Bueno, yo sí de ronda, sé ¿eh? de lo que me habla. ¿eh? Que Qué bonito. El, los grifos se hacían estalactita, sí. el agua que caía. ¿eh? Exacto, y en noviembre ¿eh? nos noviembre. estábamos bañando y, y había una diferencia de unos 8 grados, increíble. Sí, sí. Exacto. Y ya después, pues Marbella, yo era uno de los primeros ahí, tal vez extranjeros que había en grupo que salíamos en Marbella, y en grupos de. Estaban las hermanas Oliver, notario, uh -huh. todo Marbella. eso, Mamen, Johnny Lee que Johnny era mi mejor amigo inglés, y Turner, que tenía la primera lavandería en Marbella, de ropa, el Stanmore, y ahora seguimos en contacto. Y él tenía el camping Marbella, que está frente al Real. Claro. Pero ya me has que vi aquí muchos, muchos personajes, yo recuerdo que ha llegado a mis manos un libro mm. que define bueno pues a un señor que era um, de pasar, de ser muy rico, que había dado una gran fortuna, sí. eh, usted igual sabe de quién le hablo, a arruinarse totalmente, ¿no? Oh. Y también él tenía un Belti, le digo sí. porque él tenía un coche Belti que, que fue de lo último que se desprendió porque ya no tuvo más remedio. Y yo empecé entonces eh, a trabajar en la inmobiliaria porque tenía de vecino a la familia O'Hion, que en Marbella Ojalá, no, muy, sí, sí, hicieron todavía... la sinagoga y mm. todo. Y trabajé 15 años para Mayer Ohio, en Paz Descanso, y la familia, y entonces yo les vendí todas las propiedades en inmobiliaria, aprendí, y después, pues sí, yo tenía mi propia sociedad, y va a vender. Una, el... Gran relaciones públicas ha ¿sí? sido, porque tanto en inmobiliaria como claro. en coche ha triunfado coche. ¿no? en esta. Dos y aspectos. entonces me acuerdo cuando me fui a Japón diez días y estuve negociando para vender el Hotel Don Carlos y casi lo vendí, pero estalló la Guerra del el Golfo. El de, de Perlán, ¿no? el no, estaba, lo no, era, no, era, el el, medí, Petre, el, medí, el medí sí. Yo el, estaba negociando el Hotel Don Carlos y casi lo vendí, pero se vino la operación abajo por la Guerra del Golfo, pero. Fueron, era mi Pero, sueño eso, que ha vivido crisis, claro, a lo largo de su trayectoria de también profesional, sí. le ha tocado vivir crisis, e igual. Dos crisis, no bueno, sé, casi tres. Si, ha, si mejor o peor que esta, porque esto sí. también realmente Hombre, cuando me ha Cuando eh, teníamos el gobierno a Franco, aquí entonces la gente preguntaba, eh, bueno, ¿qué va a pasar en España? Porque eso puede ver una revolución, todo, y yo le tenía que decir, no, no, no, no, que, que aquí esto va a ir a mejor y todo, y así fue. Uh -huh. Y fue una maravilla. Y después, en el año 97, Enrique Jiménez, que era el director de CES Salamanca, me, me vio con el dueño, los señores todas, y me dijo, este a Víctor. Y entonces me entrevistó. Y me colocaron inmediatamente por hablar el inglés en San Pedro, en sí. Salamanca. Yo creo que ha sido una etapa muy bonita también muy para bonita. usted, porque además eh, ha tratado con la élite, sí. no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Una gran empresa y empecé con el coche Freelander, hicimos la presentación y después subimos, eh, llevábamos cada dos días por tres meses, esa era mi primera tarea, llevar dos... Casi llevamos nueve visitantes a Ronda de agentes de, de coches de la empresa Land Rover, de todo el mundo. Y yo estaba encargado en esa operación, que eran 150 coches que teníamos que poner en la playa y ellos salían cada dos días hacia Ronda, ¿Y eso para que, ¿qué, qué año fue eso? Porque la carretera ya estaría bien, como está ahora, En el año o... no, 2000, casi. Ah, 2006. o sea, la carretera ya estaba como... Sí. Y entonces, era 97, perdón, 97, 98. Y entonces tuvimos los, los VIP, los tuvimos en el Hotel Las Dunas, y en, lo, en Puente Romano, todos los clientes, los demás. Y eran parejas, siempre. Y el alcalde, cuando terminó toda esta operación, Tres meses, El alcalde casi lloraba y me dijo en ronda, dice, ay señor, aquí hemos ganado mucho, el pueblo, han vendido las tiendas y todos los restaurantes gracias a ustedes. Y aparcábamos todos los coches en la Plaza de Toros, en el parking. Y yo me encargué de toda esa operación y yo digo, a ver si lo hice bien. Y entonces me llama bueno. Enrique Jiménez, el director gerente, y me dice, Víctor, has hecho una gran labor y te hemos fichado, te quedas aquí. Y empecé a vender los coches Land Rover. Uh -huh. Después pasé a Maserati, Ferrari y Bentley, finalmente uh -huh. Bentley. Como director comercial de venta, de, sí, de, venta de, de, de Salamanca. Y entonces estuve vendiendo los Bentley en el año 2007, 2008, Vendí uno por semana en el 2008 y me gané sí. el premio para ir a, a Dubai cuatro días y fue un trabajo duro porque fue un coche por semana, estamos hablando de, de que 250 mil valo... cada coche, entonces fueron bastante, gané sí, en sí. Europa ¿eh? muy bien y de ahí en el 2014 pues ya me he retirado de la empresa porque cumplí 65 años y ahora tengo 71 y todavía tengo vida para seguir y tengo ideas y todo. Claro, porque en su cabeza sigue el mundo de los coches, Ahí de una va. manera o de otra, y tiene un proyecto muy interesante que además me dice que ya cuenta con el apoyo de muchas personas sin haber todavía comenzado Mira. este proyecto, ¿no? Cuénteme sí. cómo, cómo son esos planes. Pues mi idea... Estuve en Bélgica en diciembre viendo el Museo de Bélgica, que es uno de los más bonitos que he visto de coche, una maravilla. Y entonces me vino la idea de, de que Marbella, Málaga, tiene uno, un museo de coches que están cedidos por un señor que es portugués y los ha cedido al ayuntamiento para que los ponga ahí. Pero Marbella se merece más. Yo estaba pensando, le di, comenté esto con José Carlos, con Enrique Jiménez, José Carlos de Salamanca, Antonio Belón, hace poco, y me dice, me parece una gran idea, y vamos a, a hablar con la alcaldesa. Y un día también estaba hablando, le hablé a Tomás Olivo, de que mi idea era de hacer un museo de coches para Marbella. Y eso le puede ayudar mucho a Marbella porque, por ejemplo, vienen los fines de semana para ver eh, el museo con familias y se, después se van a pasear al puerto Banús, a comer y todo. Y eso atrae. Claro, eso Marbella. para el turismo es una manera de potenciar el turismo también, o sea, que sí. viene muy bien a la ciudad. Todo y, lo que sea potenciarlo. Y hablé con Tomás Olivo y también cuenta conmigo. Me dijo: Yo cuento contigo, tráeme los planos, todo, cuando esté todo. Y ahí estoy esperando una cita de la alcaldesa. Uh -huh. He pedido ya la cita, llevo ya varios meses esperando y todavía no me han dicho cuándo, pero es para que me diga si tiene un terreno para ceder. Y ya la obra, ya tengo la persona que puede financiarla, así que... O sea que va todo sobre ruedas, ojalá, nunca, nunca ojalá. mejor dicho. Ese es mi sueño para mí, para que lo vea mi hijo, también sí. y mi hija. ¿Todos, todo ah. sobre ruedas, visto, sí. no para, si es que... Es una persona muy activa, siempre lo ha sido y como se suele decir, ¿no? Que ni figura eh, para toda la vida, ¿no? O sea, mm. que es que, eh, muy bonito, ¿no? Y tendrá miles de anécdotas, ¿no? Me ah. gustaría que me contara alguna anécdota que haya tenido en eh, su época en uh. la que estaba con estos coches, ¿no? De, sí, de lujo, eh, una que de me acuerdo gama. siempre porque estuve con Dolph Lundgren, que es el actor que le vendió un Ferrari, el actor este de, de la película de, de Rocky. Uh -huh. Entonces Dolph Lundgren vivía en Marbella y me dice, Víctor, vámonos a tomar una copa al puerto y vamos al Senatra. Y entonces de, le digo yo, ¿qué tomamos? Dice tequila. Digo, ¿cómo? Está loco. <risa> ¿Cómo voy a tomar yo tequila si eso es fuerte para mí? Aunque yo nací en Guatemala y ahí lo toman claro, al lado claro. de México. Y entonces me dice, vamos a tomar. Bueno, vamos. Y yo no le voy a decir no. Aquí está la foto. ¿eh? Ahí está. ¿no? Y Eso entonces recuerdo. tomo, boom, tomo el primero. Otra invitación, dos, <risa> tres. Digo, hey, momento, paro. Hey, hey, hey, no más. Hey, Dolph, you're crazy. <risa> y me dice, no, no, no, no. Me dice, me dice, tómate otro. Le digo, no, no, no, yo me voy. Perdona, <risa> pero me tengo una cita y me tengo aquí. Dice que él acostumbra tomarse nueve o diez tequilas, y de la fuerza del cuerpo vamos. que tiene este hombre. Como que se toma una medicina, vamos. Madre mía, y, y eso para mí me, me dejó quieto. Nunca me olvido de Dolph, una eso gran es... persona, ¿eh? Bueno, realmente... Y sigue de actor. Es curioso, y todavía pues conserva usted todos sus amigos, ¿no? Casi mm. todos. Dice que en la época de crisis también hay mucha gente que se enriquece. Y de hecho... Correcto. El pobre, claro, el pobre pues, ya es pobre de por sí, está más pobre. Mm. Eh, la clase media también se ve afectada, pero el rico se hace más rico, porque tenía oportunidades. Claro, los ricos yo ya esto ya lo he vivido yo cuando había la crisis. Eh, un rico pues no le preocupaba. Eh, yo le llamaba y le digo, mira te interesa este coche que está en oferta y todo, pues dámelo, boom, lo compraban. Uh -huh. Y el rico se hace más rico porque ahora mismo a mí me llaman y todo, me acaban de llamar de Madrid, en un grupo para comprar aquí un, un complejo y me dicen quiero que Víctor que conoce Marbella vaya a verlo y es una persona famosa. Y entonces yo tengo que ir a verlo para él y le digo esto está perfecto y todo y lo compran y van a claro, hacerlo a parto hotel. Le dan confianza hotel. y confían ah, ustedes ¿no? Y... Claro, uh -huh. ya De... conociendo yo todo esto y ahora uh -huh. vienen la, las gangas, entonces buscan gangas, la gente ahora va a volver con gangas. ...y hacen, se hacen más ricos y prestan dinero... ...y cuando suba otra vez pues claro. ya tienen ahí, ¿sabes? Yo creo que esto todo el mundo está diciendo que va a ser durísima ...pero ha sido tres meses como irnos de vacaciones... ...yo le digo a muchos, junio, julio y agosto nunca se vende inmobiliaria... Que Toda no sé verdad yo. se va, la, y sobre todo los extranjeros, ¿no? Entonces que hemos en no... estado en casa julio, agosto... Eh, nunca se han hecho grandes operaciones de inmobiliario en Marbella. ¿Por qué? Porque los vuelos son caros y no vienen los clientes a claro. comprar. Los clientes vienen en noviembre. Y les gusta la tranquilidad. Octubre. Tranquilo y, y, y quieren tranquilidad y verlo tranquilamente. No hay tráfico. Claro. Entonces yo igual no mucho calor también para ellos en esa. ¿sabes? Ese susto que ha habido, hombre. Tres meses, pero yo creo que salimos para diciembre, ya hemos salido y, y vamos a tener un gran año, el año 21. Sí, sí. Bueno, visto, vamos a hablar también de la tecnología, ¿no? ¿Cómo ve usted, puesto estos cambios que además están oh. llegando a paso agigantados, ¿no? Con todos estos coches híbridos y tal. ¿Cómo está viendo ya esta generación en lo que se refiere a, al motor? Yo, precisamente, llevo un híbrido Toyota también. Así que es el futuro y por ejemplo ahora están dando, el gobierno va a ayudar a las empresas de coches para darles cinco mil, cuatro mil euros para si compras un eléctrico o un híbrido, pero gasolina te dan mil euros o algo así, pero el futuro está en lo que tú dices, eléctricos y, y híbridos, pero... Yo he estado, también me han mandado a mí, hay ahora aún en América ya un coche que se va a alimentar del de agua del mar, que tenemos suficiente aquí en el Mediterráneo, ¿Sí? del agua del mar. Y lo he visto funcionar, ¿eh? es sí, increíble. Lo que pasa que ahí no van a poder hacer negocio con el petróleo, que eso también es claro, un problema. Claro, eh, entonces aquí hay una guerra de petróleo uh -huh. y eh, uh -huh. si salen coches eléctricos y todo, eh, el petróleo va a desaparecer. Uh -huh. Esta es otra cosa. Y después hay otras cosas que todo el mundo me llama en contra de que se han instalado en Marbella. Eh, las antenas del 5G. 5G, todo el mundo está preocupado. ¿Por qué? Porque en, en Birmingham, Inglaterra, quemaron seis torres. Y me he enterado yo que mientras todo el mundo estaba en sus casas, se han instalado Marbella tres torres. ¿Que no se ha dado cuenta nadie? Vamos, que nadie se ha, dado nadie cuenta. se ha dado cuenta. Y esto es 5G. Yo tengo vídeos que me han mandado de Guatemala, de Miami. Que han puesto cada 500 metros. Y esto es para controlar todo el mundo. entonces Exacto. Hay que tener mucho cuidado en Marbella porque esto, gente no quiere con tanto poder, no quiere ser con, eh, seguida claro. por un 5G. Y vienen aquí sobre todo por la discreción, porque hay sí. muchas urbanizaciones que, bueno, pues vienen a aislarse, a, a aislarse. Ahí no, y ahora todo el mundo está controlado. Y no quieren estar controlados por nadie. Y hay que tener mucho cuidado con esto de, de instalarse antenas en Marbella, porque lo, me lo han mandado a mí y precisamente tengo vídeos todos. ¿eh? Y extranjeros que son residentes no quieren esto, y son gente sí. seria, con mucho poder, pero no les gusta esto, que se vaya a controlar ¿Es cierto, todo el 5G, es... todo pero va a ser en todo sitio así, o sea sí. que eso ya va corriendo, como el teléfono móvil y todo, que también estamos por internet, ya estábamos ya también Marbella eh, vigilado, lo que eh. le, siempre lo bueno que tiene es la seguridad y todo, y si seguimos así, y ahora el puerto Banús que da un paseo, que es una maravilla, como lo han dejado, y lo único que las tarjetas las han puesto carísimas para mis clientes que tienen coches, sí. me lo dicen. y Pero ahora está el puerto, va, está genial, el está puerto genial, de limpio, limpio, de cuidado, muy todo cuidado va, y puede aparcar, ¿no? Que y eso hay también. sitio para aparcar y eso les digo sí. yo, ¿qué te cuesta a ti pagar 1800 euros que piden la tarjeta? Que antes pedían menos. Claro, y tienes tu aparcamiento asegurado porque claro, ya hay aparcamiento... Claro, y está limpio. Y, y, y el no, lugar es que claro. es un sitio privilegiado ¿no? Yo Donde lo veo también que va uno a subir. va a mucho lucirse eh porque ahí vemos los coches que, que están ahí expuestos y para que la gente se hace foto y luego oh. va a su casa y se lo enseñan a todo el mundo, lo cuelgan en la red y es también para lucirse, ¿no? Yo es cuando escaparate. vendía el coche, vendía el coche le digo oye ¿Quieres tener una tarjeta para entrar al puerto? Y dice oh yes, yes sí, claro. sí sí sí y claro, lo llevaban para ellos enseñar quiénes son. Claro, visto, tu poder. es que era todo así. claro, mira, por ejemplo, Las galas benéfica. También, mucha gente, además de, de participar, colaborar por una causa, pues ahí es la ocasión para lucir los bonitos trajes, sí, las es. joyas, porque no lo vas a lucir para venir de la playa. Mm. Entonces, es la ocasión también de lucirse. Y con coche es lo mismo, o sea, que eso Hombre, forma parte. Abrir la puerta, salir con tu señora, abrirle la puerta. Claro. Eh con parte unos del zapatos de Dolce Gabbana, de Exacto. todo, de Cavalli, y eso la gente lo ve, eh, Marbella es, necesita traer ese turismo de, que había antes, te acuerdas de hace Exacto, años, claro que sí, no, es, difícil, es difícil traerlo de vuelta, porque ellos buscan paz, y aquí sí. ahora ya no hay paz. Bueno, mira aquí cómo estamos, Falta. visto que estamos aquí en un paraíso, ¿A el albis. <risa> a mal le encanta que me ha puesto foto. Y gracias de, a de la, ti he venido mía. aquí, mis amigos. Ahora van a, vamos a, a celebrar un poquito, a hablar de la vida. Pero el Arenal Beach es fantástico. Claro. Eh, bueno, visto pero, eh, dentro de poquito, de una semana o dos, es su cumpleaños. El 8 de julio, sí. Eh. Se puede saber la edad que cumplirá. 72. o Es una imprudencia. 72, yo soy claro. Está genial, visto. Y bueno, pues hemos vivido cumpleaños muy bonitos suyo con música, tantos amigos que lo quieren, tantas Tú, personas que ¿eh? Estuvimos ahí, La Meridiana, además. Estuvimos en La Meridiana. Con 65 años y 10 amigos invitados. Artista y todo a... estaba Nuria Lima, la Nuria, cantante. Fantástica, Nuria, paraguaya, que muy... ahora está por aquí. ¿no? Está en además, Madrid, ¿no? me ha dicho que si hay alguna fiesta que le llamen, Le digo, fiesta va a haber pocas, porque no. no bueno, se aquí las fiestas privadas alguna... y eso no van a dejar de hacerse, ¿no? Claro, eso... ella tiene una voz oh, sí, fantástica. Es muy linda ella y bueno la queremos mucho también, Víctor. Bueno, pues ha sido un placer poderle entrevistar. Muy, eh, le vemos que se conserva genial, gracias. que siga teniendo ese ímpetu, esa ilusión de crear, de hacer cosas por todo el mundo, porque hacer un museo, eso hemos hablado, que va a traer mm. mucho turismo también. Hay muchos amantes de los coches. Sí. Eh, yo estoy en grupos de ellos y que hacen sus concentraciones, se reúnen cada X tiempo, van a comer juntos. Y mi y, idea y también, perdona, mi idea sí. también es que que hace hacer aquí presentar coches, por ejemplo, Bentley, Ferrari, que en vez de presentarlo en otros países, lo pueden presentar en Marbella. Y si tenemos un museo, podemos tener reuniones con todos los jefes de venta que vengan de toda Europa a los hoteles, y los hoteles se van a llenar en invierno. Exacto. Es muy bueno para Marbella tener un museo porque podemos claro. hacer boutiques, todo dentro sí. del museo. Mi idea es poner boutiques. No es una cosa solo ver los coches. Que haya poner de todo, ¿verdad? Un que bar sea. de lujo, todo, con champán, todo, y, y señores que van a ir a ver coches. Bueno, ya dinero. estoy deseando yo de verlo funcionar, todo <risa> ese proyecto. Visto, Ojalá. ¿verdad? Si yo cumplo pues... los 75, hacemos de otra vez claro la fiesta sí. de mi amigo. Visto, muchísimas gracias eh, por estar aquí, siempre atendernos con este agrado y simpatía nos apetecía mucho, ya tocaba, hacía mucho tiempo ya que no lo entrevistábamos y ya tocaba. Yo ya quería saber un poquito de esos proyectos sí. y de todo, así que hemos cogido un día muy bonito aquí en est con estas vistas al mar y bueno, pues hemos pasado un ratito muy agradable, muchas y para gracias. Para mí Victor. ha sido fantástico saber que ustedes dos se casaron. Sí. Fíjate, no fui Exacto. a la boda, pero no sé. Sí, es verdad, pero bueno. Pero me encanta que estéis unidos porque habéis luchado en Marbella más que cualquiera. He visto siempre eh, entrevistando club de coches, de San Pedro, de todo. En todos los eventos he visto. Claro que y, sí, y amamos, los sigo. amamos Marbella. Y Lo sigo, yo soy igual. Entonces... Para Marbella, ustedes valen mucho. Visto, sí, vamos sí. a seguir estando en contacto y ya nos avisará cuando gracias. todo este proyecto salga, que estamos deseando verlo. Ojalá. Muchas gracias a usted y que, bueno, que se conserve también, que cumpla muchísimos más, que ya mismo <risa> está otro año más. Gracias, gracias Visto. Eh. Muchísimas gracias. Ojalá.